Nesquid de Nestlé Mattel Y el nuevo Explota Z de Sabor Presentan El Club de los Tigritos Un nuevo mes en este año 2001, les presento el mes de noviembre, estamos a viernes, 2 de noviembre, qué rico, hoy nos faltan solamente dos meses y terminamos este año. ¿Qué han pensado de todo esto, ¿eh? ¿Qué se les ocurre a todos ustedes? Imagínense, ya transcurrió todo un año, han sentido que pasó los 12 meses, yo realmente me siento como si estuviera empezando el año. ¡Qué increíble! ¡Qué ¿eh? increíble todo esto! Pero bueno, comenzamos con calor el año y tenemos que terminar con calor el año. ¡Pero tenemos que refrescarnos! ¡Y qué mejor que con Sabori! ¡Bravo aplauso para Sabori! Esto. Sabori con este nuevo helado que se llama Explota Z, que va a ser una explosión de sabor para que todos ustedes puedan probar y disfrutar de lo más delicioso de este verano. ¿Qué es Explota Z! una zona peligrosa a la cual todos tienen que entrar. Todos tienen que conocer este nuevo sabor de souris en este verano. ¡No te puedes quedar atrás! Tienes que disfrutar, al igual como lo hace Michael Jackson, que es la persona que estamos escuchando. Yo, las veces que he conversado con Michael Jackson siempre me cuenta. Los helados de sabor y son los que más me gustan. Mándame de Chile una caja de helados de sabor. Mándame de Chile ese rico helado que están recién creando que se llama Explota Seca. Yo, la verdad, le dije, tienes que probarlo. Yo a todos los tiritos les he dicho que lo prueben. Pero vamos a ver, ¿quieren volver a conocer cuál es la explosión que hace? Pero la otra vez casi me caigo, así que en este momento voy a sacar los zapatitos para poder estar en un caballo normal y que no vaya a ocurrir nada, Pero este rico sabor de explotacera. ¿A dónde? Allá, acá, allá, acá, allá, acá, allá. <risa> Prueba Esplota Z Ay, se movió todo <risa> Bueno Les quiero decir a todos ustedes Que les, yo disfruto este sabor Este sabor de explosión A todos ustedes los voy a invitar a comer Salsa Cumbia, Salta, cumbia Salsa Cumbia Los voy a invitar a todos ustedes Que disfruten de la mano y tenían descubrir los tiritos Aparte de ser yo Los dibujos animados Vamos, vamos a ver más dibujos animados junto a flota Z <risa> Sí. En el planeta C, más allá de la Vía Láctea, existen zois de acero.